Esperando que esté teniendo un buen día, soy Roberto Zúñiga y el día de hoy le hab les hablaré de la membrana celular y la osmolaridad plasmática. En esta presentación se hablará sobre la membrana plasmática a partir de su estructura, funciones y transporte para de derivarnos finalmente a la osmolaridad plasmática y el control osmostático eh, de esta. La membrana celular se constituye por una doble capa de fosfolípidos que rodea y crea un interior y exterior, hablando de intracelular y extracelular. Para la célula, el cual a través de transporte de molécula, gracias a su permeabilidad selectiva, regula el paso de agua, nutrientes, sales iónicas, entre otras, para así regular el potencial electroquímico, pH y la concentración de esta. Su estructura el fosfolípido es la molécula principal que le da la estructura a la membrana plasmática, el cual posee una cabeza con grupos polares, o sea hidrofilos, hacia el exterior y las cadenas hidrofóbicas de la cola del fosfolípido de ácidos grasos hacia el interior. La bicapa lipídica está formada principalmente a partir del fosfolípido, como fue anteriormente visto, formando una permeabilidad selectiva de la membrana, creando así un medio intracelular y extracelular. Para seguir, el modelo de mosaico fluido fue un mo modelo creado a partir de la teoría de la cabeza hidrofílica y la codra cola hidrofóbica del fosfolipido a partir de Singer y Nicholson, en donde podemos observar las diferentes moléculas, proteínas que conforman a la membrana. Las proteínas integrales de la membrana forman un 80% del peso de la membrana y existen dos tipos de estas y se dividen mayormente por su localización en esta y su grado de unión a la membrana. Por un lado están las, están las proteínas integrales de la membrana que están fuertemente unidas a ella y que mayormente estas cruzan la membrana. Y por otro lado... Estas son las proteínas periféricas que están unidas a la membrana de forma transitoria. Bueno, como se habló anteriormente, la función de la membrana gracias a su permeabilidad. Esta regula el paso de agua, nutrientes, sales iónicas y entre otras, para así regular el potencial electroquímico, pH y la concentración dentro de esta. Bueno, ahora hablaré sobre el transporte de membrana en donde existe el transporte pasivo y activo. Como su nombre indica, el transporte pasivo es el transporte que no genera un gasto de ATP y siempre va a favor del gradiente de concentración. Bueno, la difusión simple es un transporte que se realiza espontáneamente, sin gasto de ATP y mayormente son gases y moléculas sin cargas como el oxígeno o el dióxido de carbono. La difusión facilitada utiliza un canal de proteína o un transportador de proteína integral para ingresar al citoplasma. Este transportador de proteína integral crea un cambio conformacional en ella para así realizar el ingreso de la sustancia o eh, enviarla fuera de la, del citoplasma. Bueno, eh, para seguir con la osmosis, la membrana al ser semipermeable eh, ella acepta el paso de agua, como se observa en la imagen, en donde siempre el vaso de agua va hacia donde hay mayor concentración para así realizar un equilibrio dentro de la, del citoplasma a partir del líquido extracelular Bueno, eh, la osmosis, eh, su función principal es hidratar a la célula y existen tres tipos de medios a partir de esta El hipertónico, como se observa en la imagen la salida, agua del neta, la salida de agua neta a partir de la célula es donde se observa que pierde el mayor volumen y queda con muy poco volumen. El medio isotónico es el medio en donde se habla de un equilibrio en la salida y en la entrada de agua a la célula. Y finalmente el medio hipotónico es el cual existe un, la entrada excesiva de agua y en donde se observa mayor volumen dentro del citoplasma. Bueno, eh, para continuar hablaremos del transporte activo. Y este tipo de transporte genera un gasto de ATP y muchas veces se realiza en contra del gradiente de concentración. Y al momento de hacer esto estamos hablando de un gasto de ATP. Bueno, el transporte activo primario es aquel que se realiza en contra del gradiente de concentración, el cual realiza un gasto de ATP, entre otras palabras, eh, las proteínas que realizan este transporte son llamadas bombas y están consumen energía metabólica para realizar, para realizar este transporte y la bomba mayormente conocida es la bomba sodio-potasio, la cual está representada en la imagen que se observa en la diapositiva. Bueno, antes de hablar de transporte activo secundario, vamos a hablar de estos dos tipos de transporte, que es el sinportador y el antiportador. El transporte es importador se observa que es el cual el, realiza la, el transporte de dos sustancias o moléculas, en este caso, en la misma dirección. Y el antiportador realiza el transporte de dos sustancias en direcciones distintas, a la misma vez. Bueno, el transporte activo secundario utiliza los gradientes electroquímicos creados durante el transporte activo primario, donde almacena la energía. Y finalmente, este transporte utiliza la energía almacenada del transporte activo primario, de los gradientes creados en el transporte activo primario para mover otra sustancia en contra de sus gradientes, como se observa en la imagen. La osmolaridad plasmática, que en condiciones normales, está relacionada con las concentraciones de sodio en los líquidos celulares. Por lo tanto, el sodio es el principal regulador del volumen del líquido extracelular, convirtiéndose en una parte fundamental, ya que se encarga de mantener el agua en los diferentes compartimientos. Los valores de esta oscilan entre los valores que se observan en la diapositiva. La regulación está fundamentalmente controlada por el hipotálamo, que esté por, un, por medio de receptores regulará el nivel de agua que entra en el cuerpo con el mecanismo de la sed y la producción y liberación de ADH. Y por otro lado, el, eh, la inhibición de sed, y eh, la inhibición de, de liberación de la ADH por la hormona antidiurética en la hipófisis posterior. Para finalizar, el sistema de control homeostático de la osmolaridad plasmática será presentado en la siguiente diapositiva. Bueno, en donde se ve una disminución a partir de los valores de osmolaridad plasmática en el LEC, el hipotálamo. Al observar esta disminución, realizará la respuesta a partir de inhibición del sed y por otro lado, por la neurohipófisis, la inhibición de la secreción de ADH, para así volver a los valores normales en donde oscila la osmolaridad plasmática. Y eh, para finalizar, eh, para el aumento de osmolaridad del líquido extracelular, que es el LEC el hipotálamo, al observar este aumento de molaridad va a estimular la sed y por parte de la neurohipófisis va a estimular una mayor secreción de ADH para así volver a los valores normales de osmolaridad plasmática. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.